¿Cómo estás? Quiero saber de ti No pienso en nadie más Baby, quiero saber de ti Yo sé que tú piensas en mí, por eso es que yo estoy aquí Te vengo a decir que conmigo tú te quedas con nadie Tú te vas hasta el final del tiempo, tú siempre vas a estar Con la ayuda de Dios todo está bien, así que cree y ponte para mí de una vez que si la vida es corta contigo la quiero pasar Bésame, abrázame, no quiero a nadie más mujer, Que pa' disfrutar no hace falta ni beber ni fumar A eso se le llama estar mal Tienes que reír, no debes de llorar Persigue tus sueños, no a la gente que habla Mami, ¿cómo estás? Quiero saber de ti No pienso en nadie más Baby, quiero saber de ti Mami, ¿cómo estás? Saber de ti, deja que hablen lo que quieran, que piensen lo que piensen, solamente dicen mentiras, saben que nosotros somos uno y aquí nada malo pasará porque estamos con Jehová, Dios y nuestro amor sigue creciendo y crecerá, mira ya te lo estoy diciendo, por favor créeme yo no te estoy mintiendo, esta es la realidad en la que estamos viviendo. De cada día vernos un ratito más Para estar los dos juntos y hacer cosas nuevas Decirnos te amo, agarrarnos de la mano Caminar por todo el mundo, coger la maleta y vámonos Que hay que ser feliz Y hay que disfrutar Siempre estar ahí En todas las buenas y malas seguir hasta el fin Para poderte preguntar qué cómo tú estás Quiero saber de ti no, pienso en nadie más, baby Dime cómo te hago entender Que lo único que hago es pensar en ti, bebé Junto a y yo siempre estamos bien Al igual que tú a mí, yo también te he sido fiel A cada rato estamos haciendo el bien Pero son más de 100 que hablan mal de aquí se metan más de mil situaciones Ya no saben qué más decir Pero lo bueno de todo es que Nosotros vamos del sur al este Toda aquella peste siempre para el frente, escalón por escalón. No me importa la gente que yo soy como soy, porque nací real, no perfecto. Jimmy J. Campy The American Boy.